acá lo que se está pidiendo y lo que se está exigiendo y lo venimos exigiendo desde hace muchos años es que se nos permita decidir sobre nuestros cuerpos y que no sea una imposición social que tengamos que llevar adelante eh, un embarazo no mundo, deseado. El aborto va a ser ley, no vamos a negociar la objeción de conciencia, sin el Papa ni Celeste lo vamos a conquistar. En esta ley, en este proyecto está la perspectiva de la, la, una perspectiva de persona gestante, ¿no? Eh, que eso era algo que debo confesar que nos resultaba hasta difícil de ver hace 15 años atrás. O... Muy importante que la juventud y que toda la marea verde inunde las calles de la Argentina para poder estar dentro del escenario político de la disputa que estamos dando hoy para que efectivamente el Congreso Nacional voto de la media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo así que bueno fue un año digamos muy difícil en donde en muchas ocasiones quisimos salir a la calle a, a reclamar eh, por distintos derechos eh, pero la situación epidemiológica no lo permitía, así que bueno, hoy en día que, que la situación en Buenos Aires está un poco más, eh, un poco más pasable, eh, vinimos a, a manifestarnos. Eh, lo que más nos gusta es sentar posición en las ferias, vender directamente, como dijimos, y esto es algo que lo habíamos perdido. Así que hoy es un día eh, muy emocionante porque es volver a la calle en un día tan especial y a reencontrarnos con el público de los libros. Estado, damos esta misma lucha en el Estado, que es lo importante que nosotras podamos manifestar y poder hacer políticas feministas y transfeministas como trabajadoras del Estado porque somos quienes restituimos derechos vulnerados y quienes llevamos al alcance eh, en todo momento y en toda política pública, la restitución de derechos. Porque si no usamos la, la política como una herramienta para transformar la realidad, otros la van a usar contra nosotros. Ahora nos estamos organizando para conquistar el aborto legal, pero tenemos que hacerlo por todos los reclamos. Eh, lamentablemente allá en Bolivia todavía nos cuesta bastante animarnos a decir que el aborto eh, debe ser un derecho y creemos que es importante de alguna manera reforzar todo eso que se está allá, creo que las experiencias que se están dando acá en Argentina eh, son un gran ejemplo, son un gran impulso para nosotras las mujeres bolivianas. ¿no? acá porque queremos que en el día de hoy, a la madrugada, estemos un poco más cerca de poder tener aborto legal seguro y gratuito en la Argentina y creemos que es muy importante poder estar en las calles porque sabemos que todavía hay muchos diputados y diputadas que, que están pensando su votación y es importante que, que la población venga a exigir que se cumplan los derechos. la historia en la, en la petición por el aborto legal y gratuito. no Son muchos años, no solamente de campaña por el derecho al aborto, que ya tiene más de 15 años, sino de etapas anteriores como la Asamblea por el Derecho sí, al señor, Aborto. Y tal.